Víctor Inver. ¿Cómo tú estás, Víctor? Bien, bien. Y ahora mejor aquí compartiendo una vez más con ustedes. Sí. Cuéntanos, ¿cómo anda el tema del carnaval? He visto pocas cosas este año? ¿Qué pasa? No, bueno, hey. eh, eh, este año no... Yo he visto pocas hey. cosas. Sí, vez. porque no, no había forma de que hiciéramos eh, carnaval per se, como, como nosotros ya. acostumbramos a hacerlo. Este año entonces decidimos hacer una transición. Yeah. del diablo eh, normal vegano que nosotros utilizamos al cacarao o sea un concepto nuevo de de macarao con cacao o sea, empezamos a hacer esa esa transición que ya hace años ya la había intentado que una vez eh, Matrillé también y, y creo que joselito era que se llamaba el otro la otra persona pero ya ahora nosotros le dimos le dimos otros matices Tú sabes que de cacarao se le decía antes a la gente que estaba en mala. Lo sí, que hoy sí. es en olla, sí, pero, antes era de pero, cacarao. Pero ahora es, cacarao. Ahora es, es, cacarao, ahora es cacarao. sin la D. Cacarao. Cacarao, cacarao, cacarao de, solamente. Víctor, eh, ¿qué se busca con esta? Con, primero con el nombre. El, el, la nueva, verdad, faceta de, del carnaval franco macorizano. Y si, tu, si tenemos alguna imagen que podamos ver para que tú nos expliquen. Sí, tenía la imagen y, y, y, y extravía la memoria no sé dónde. No probamos una foto era, era, sea, era, era, aunque sea un estado en Uca, por ahí. Eh, sí, en, en Ucaframa, sí. eh, Ucaframa SFM, ahí están eh, las fotos. Uca. Entonces, Jerry eh, nosotros queremos ya eh, con esta nueva etapa de del Cacarao en San Francisco, es dirigirnos hacia una nueva identidad. Eso no se logra de, de la noche a la mañana, pero sí es un, un buen principio, o sea, un buen comienzo para nosotros hacer lo que es esa transición y alejarnos un poquito ya de lo que es el carnaval vegano. Eh, nosotros como jóvenes entusiastas eh, tratamos ya, eso se debió hacer hace muchísimos años atrás, claro. muchísimos, pero... Ahora es que lo estamos intentando. Porque aquí, antes yo recuerdo que cuando los lo, lo, salían a la calle los grupos de carnaval, le decían mascarado Sí. Tú ves, no sé, me imagino que será, sería, era por la por máscara. Por la máscara, enmascarado y aquí lo... lo sí, <ríe> le decían mascarado le decíamos mascarado Y eso entendía yo que podía haber sido un nombre propio de los franco-macorizanos. Sí, o no sé si, si hay en otros sitios. Sí, hay, hay, hay en, más, en más lugares del país también. Se le llama Macarao. Se le llama Macarao. Sí. Ok. Bueno, pero nada, la, la... vamos a ver si conseguimos la foto para sí, ver estoy, cómo estoy... luce un cacarado. Vamos a ver muchachos si la podemos ubicar ahí, ¿verdad? Sí, el cacarado eh. básicamente es un diablo, okay. pero del cacao. Okay. O sea, ya nosotros, lo, lo, cada grupo se inspiró. Eh, se le dieron las directrices para que trabajara con, con un punto. Y ya partimos desde ahí. Pero no es que ese va a ser el definitivo. Nosotros vamos a seguir buscando un cambio y, y diferenciarnos de todas las otras culturas de, de, de los otros pueblos. Es decir, eh, que ahora eh, todos los, los diablos de, de San Francisco serán eh, alusivos al cacao. Es correcto. No solo al cacao, sino a todo lo que... Tenemos aquí en San Francisco como la loma que el arroz, la ganadería, el solenodonte que tenemos en la loma. O sea, con todo lo que a nosotros nos identifica como Franco Macorizano va a ser utilizado en, en, en el traje o en la careta. ¿Cómo ¿Cómo Tendrá que buscar un personaje que y una goma prendida. Sí, también, ¿verdad? ¿Cómo surge esta idea de incluir ya estos elementos eh, autótonos de aquí de, de San Francisco de Macorís? Inicialmente, Bucaframa en la directiva... Eh, Estábamos buscando, ¿verdad? Entonces, la primera opción fue hacer cada uno algo diferente, pero dentro de esa cosa diferente estaba incluido el cacao. Ahora bien, nosotros decimos: bueno, el cacao es nuestro producto insignia, entonces vamos a trabajar directamente con el cacao y le agregamos lo, lo demás como condimento. ¿Han, ¿Han buscado ustedes patrocinio en gente que brega con cacao, que trabaja con cacao? Bueno, aquí estaba hoy eh, José Fernández de Fernández Badía. Sí, eh, tenemos pensado, dice, ¿eh? sí, tenemos pensado acercarnos, Claro. Eh, pero este año fue todo muy rápido, eh, eh, solamente la, eh, tuvimos ayuda del ayuntamiento y ya cada grupo, eh, por lo menos el ayuntamiento costeó la mitad de cada traje, se podría decir, yeah. y lo demás lo hicimos como pudimos, yeah. pero ya para el próximo año sí vienen unos proyectos. ¿Cómo más? se va a hacer, Víctor, el, el, el carnaval este año? No, ya este año eh, el carnaval, no hay, que, que no lo hay. íbamos a hacer? Ya lo hicimos en, en, en el ayuntamiento cuando hicimos la presentación, que fue una okay. presentación, eh, persona limitada. ¿Y incluso, eso fue a principio de marzo? No, eso ¿verdad? fue hace dos, a principio de marzo, si, si, domingo 7, para ser exactamente, correcto. Exactamente. fue o sea, Fuera de ahí no va a haber ninguna otra no, actividad del carnaval. Aunque quisiéramos, ya no, yeah. o sea, por cuestión de la pandemia y seguridad, porque nosotros aglomeramos muchas personas. Ya. Yeah. Sí, eso sí, eso no limitado, básicamente, eh, Víctor, ¿qué colores van a, eh, predominan en los trajes? Eh, eso se, se definió o se dejó al libre albedrío de ah, cada pero, Al principio tú dices cacao, amarrón, verde, amarillo. Uh -huh. Pero esto es carnaval. O sea, nosotros estamos abiertos a toda carpeta de colores. O sea, eh, lo, la idea de, de esto es ser creativo y, y buscar la diferencia en él. Sí, eso es así. Eh, he visto en algunos de los trajes, ¿pudieron conseguir algo, muchachos? Eh, no hacer. Eh, el, eh, algunos trajes tienen eh, plumaje. Sí. Eh, ¿Esto a, a qué se debe? Incluso el, el mío es básicamente pluma. El de faraones es más pluma. pluma es ¿Por qué? ¿Por qué tienen plumas? Mira, en el caso de faraones nosotros quisimos eh, influenciar más por la parte indígena uh -huh. y el cacao. Quisimos hacer un dios del cacao. Y básicamente ese era uno de los de los complementos de los de los indígenas, las plumas y el cuero. Entonces, por eso fue que nos inclinamos un poco para, por las plumas. No tanto como por el brillo, pero sí más por las plumas. Eh, casi tampoco usamos piedra. Eh, el traje de nosotros es un traje totalmente diferente. Se divide en siete partes. O sea, que no es un traje completo como el que se ponen en, en, en la vega que se divide en tres nosotros tiene una parte aquí, otra aquí, esto es como un chaleco. O sea, buscando la forma de, de, de que se vea diferente. Eso fue lo que quisimos trabajar ahí. Y, y, y la pluma, eh, en el caso de nosotros, eh, fue una parte fundamental del traje. Víctor, ¿se ha dicho siempre que el carnaval franco macorizano esté desorganizado? Que hay muchas bandas eh, que se inmiscuyen dentro del carnaval, un grupo de... de, de... Eh, sectas, ¿verdad? Que andan siempre con cuchillos, que terminan eh, entrándose a, a palos, a trompadas, incluso hasta puñaladas. ¿Cuál es el pronóstico o cuáles son los planes para el próximo al carnaval aquí en San Francisco? Mira, eso de, de, de gangas. Como sí, las dicen. gangas, exactamente. Pues pues las gangas como... han cambiado mucho, eh, según lo que yo eh, veo, porque uh -huh. antes eran hombres, pero ahora son muchachitos sí, de 15 sí. años, 14 años. Eso está en todos los pueblos, no solo en San Francisco, pero... ¿En la Vega se da también? Sí, y, y a mayor escala. Oh, sabía. Pero aquí en San Francisco, eh, en, en los últimos años, hemos mermado mucho eso. Con la ayuda de, de, de la Policía Nacional, con la ayuda de, de la Policía Comunitaria, eh, se han quitado muchas armas blancas. Sí. Eh, y Los jóvenes son apresados hasta el día siguiente cuando lo sueltan. Pero sí es cierto que, que en años anteriores era bastante peligroso por el mismo tema de las gangas, pero ya eso, ellos se identifican solo, andan con unos collares y desde, desde que la policía lo ve. Bien, lo eh, mira, eh, acabo de enviar a través de la, de la del chat de Israel, el, que es el coordinador acá, un video donde se hizo la presentación de, de, ca, eh, cacarao, de cacarao, así es que, eh, si, lo pueden, si lo pueden poner vamos a enviarlo al máster para ver el momento y ver los los, eh, los elementos no de las de las marcas. Unas cuantas fotos. También. Ok si sí, ve buscándola eh, tú tienes eh, tú, tú estás en el chat sí, de nosotros ya sí, sí, o sea, claro. lo puede enviar ahí y ahí entonces nosotros podemos presentárselo al público a través de este su programa de mañana como siempre, ¿verdad? Con las principales noticias, informaciones y novedades también. ¿Cómo está entonces la asociación, verdad? Así se llama. Ucafram, sí, así eh, Unión Unión Carnavales? Me Dice que tú, que tú eh, aspiraste y que, que ganaste de manera amplia sí. la presidencia. <risa> ¿Cuáles son los planes a, a futuro? Mira, ahora eh, los planes inmediatos eh, serían ya instituirnos ya. Eh, estuvimos eh, visitando ya lo que es cultura en Santo Domingo entonces ya vamos a estar trabajando lo que es la unificación como empresa básicamente porque ya nos, nos lo exigieron ya nosotros tenemos que tener todo bajo la regla porque ya las ayudas no van a llegar al nombre de tercero que llegaba, si mandaban 100, llegaban 30. O sea, la, o sea, la, la idea es crear una ONG. Exactamente. Una para que toda, sin fines de Exactamente, para que todas las ayudas lleguen directamente al carnavalero y no pase por manos de tercero, que ahí era que teníamos el problema mayúsculo. El ayuntamiento de San Francisco de Macorís, eh, ¿qué les dice con ahí relación al video. presupuesto para, para... Caramba? Este es el video, vamos a ver si. Es terrible, atención producción. Eh... Vamos a producción. Wow. Sí, hay una parte del, hay una parte del video eh, donde se ven la, los, <risa> los elementos, ¿no? Que se le ha yeah. incluido a este, a este. Qué fuerte. Pero bien, esa es la realidad. Eh, eh, dime algo, eh, Víctor, las botellas, digo, los dirigentes <risa> de, de, de cultura aquí en la región. Eh, mira, nosotros hemos tenido... Me excusan verdad, que dije botella, no debí decir hemos eso. Hemos tenido acercamiento, que creo que el único, eh, por ahora que yo conozco de, de parte de Cultura es Geguelo. ¿Quién es el director eh, provincial de verdad? Gueguelo, sí. Lo vemos ya que está muy activo. Gueguelo sí ha, se ha acercado, no ha dado consejos. ¿Quién es el director regional? Eh, solo, eh, creo que fue eliminado, creo que solamente está él. ¿Lo eliminaron? Uh -huh, creo Ay. que solamente está eh, Gueguelo. Eh, pero sí él tiene buenas intenciones Dios, esperemos que, que de parte de cultura él sea reforzado para que a su vez nos ayude a nosotros, aunque ya nosotros tenemos un contacto directo con el director nacional de carnaval, eh, lo sería una, una buena un buen empuje, ¿no? Para, para nuestro carnaval, porque aparte de que de que es parte de cultura eh, sabe mucho de lo que nosotros hacemos aquí Sí, claro, eh, la verdad es que Guelo es una estrella, eh, el éxito eh, del carnaval y de la del arte y la cultura está garantizado eh, con Eguelo a la cabeza aquí en la dirección provincial eh, de cultura, no así con, con los pasados que yo realmente no los conozco yo creo que tú conoces uno ¿sí? ¿Conozco Habl algún? hablamos ahorita de eso ah, bueno. Bien. pero el, su trabajo no se dejó sentir sí, en el fue, tiempo que fue, duraron fue, ahí si sí, duraron tiempo, digo yo, no sé sí, porque fue un poquito vago el trabajo ahí te, te estoy enviando ayer las sí. imágenes. y sí, yo quiero ver, vamos a ver. Eh, vamos a ver si en la tablet ya llegaron las imágenes. Sí, vamos a ver eh, si tenemos alguna imagen, ¿verdad? Eh, bueno, me ha llegado. Ahí, hay, un sabotaje hay, ahí aquí. Bueno, aquí me, me envía. Vamos a ver. El video. Voy a mandar a, a la. Escúchame a la gente que estamos, ¿verdad? En estamos vivo. en vivo. Y estoy tratando de enviar aquí bueno. a, la, a la tablet. Eh. Vamos a ver esta imagen. Vamos a colocarla ahí, la, la, la envía a la table ahora. Mira, ahí está. Entonces esto, esto qué es? Vamos Mira, a ver. Ese es eh, las panteras se llama ese grupo de carnaval, por eso, por eso la imagen de la cara en el, en, de una pantera. Entonces si tú la ves adornada es, el, los adornos son básicamente una corona de cacao y okay. aquí en la parte del pecho las hojas de cacao. Hay otras más ahí muchachos que acaban de O sea, si, tú, si tú ves todavía, seguimos teniendo mucha similitud con, con la vega, sí. pero ya empezamos, que es lo importante. Claro, ya eh, comenzamos ya a independizarnos, ¿verdad? Por ejemplo, mira, ese es el traje de faraones, ese que, de, que fara predomina. Faraones. Intentemos acercarlo, predominan, vamos a ver qué elemento, tiene también. Las plumas. ¿Y por qué tiene una cara abajo? No, no tiene una cara abajo. No, eh, abajo tiene el logo del grupo. Que, ah, bueno, es el logo mm, del sí. grupo. Eh, entonces, nosotros también queremos identificar nuestra máscara, nuestra careta, como la única sonriente del país. Ajá. O sea, es el único diablo sonriente del país el que tenemos aquí en San Francisco. Eso fue sea, una marca. Eh, que nos dejaron nuestros amigos de los catarrones. Pero ah, me, muy bien. Doctor me sí, de... sí, sí, los catarrones de este muchacho FIFO. Eh, Ángel de la Rosa y Freddy de la Rosa. Okay. Lo, lo, lo de FIFO son las panteras. Ah, ok. <risa> lo de FIFO eran las pantera. Sí, <risa> mi amigo FIFO. ¿Y sabes qué catarrones era? No, catarrones. Porque qué le decían así, catarrones? ¿A FIFO? ¿O sí? Yo no tenía ese dato. Sí, sí, sí. Por eso era que yo. yo te. Hice... Lo asimilaste con. Exactamente. Es así pero ahí está lo que fue parte de nuestro trabajo, lamentablemente no pude enviarte todas las fotos, Eso son los muchachos de los vikingos ese trabajo fue netamente hecho aquí, lo único que la, la careta fue... ¿aquí en San Francisco? sí, eh, sí. No, no recuerdo bien el nombre del diseñador, ¿cómo? Pero, pero sí, sí fue hecho completamente aquí en San Francisco o sea de... que ya, ya no nos tenemos que ir a la vega y decorado de San Francisco, estamos haciendo la transición, porque okay. ese es, ya... Eso es un solo traje, es lo primero o sea, en La Vega se trabaja ya por cantidad, que es lo que nosotros aquí no tenemos, una manufacturera que nos diga así, ven, nosotros podemos hacer el trabajo. Entiendo. O sea, son pocos los talleres de costura que hay, eh, como para que puedan suplirnos todas nuestras necesidades. De hecho, prácticamente es así en, en todo el sentido. Hasta para los uniformes, la gente prefiere irse a La Vega o a Santiago o a Santo Domingo. Es porque... así, yo creo que de lo poco que, que hace uniforme aquí soy yo, no, y una, y una. Y una persona nueva que llegaron ahora, pero aquí no, no hay esa calidad. Entonces, eh, las personas que lo hacen también tienen unos precios muy elevados. Exacto. Entonces, por eso optan ya por, por salir fuera de la ciudad. Bueno, ahí están. Eh, tenemos eh, nuevas, nuevos rostros en el carnaval franco-macorizano, un nuevo, vemos más colorido y, sí. y más identificado. Eh, Va la redundancia con la identidad local. Lo franco, que sí que parece. habría que cuidar un poco, el hecho de que, por ejemplo, las caretas de pantera, la pantera no es un animal que nosotros tenemos en el país, Sí. pero por ejemplo la... la, la el el Selenodonte. El, el Selenodonte, la Jutilla, ¿no? sí, sí. Eh, sí lo tenemos, tenemos una, una serie de... De animales acá sí, que, sí, son... que Que podemos utilizar y te doy toda la razón. El problema con los muchachos fue que ya ellos habían empezado a trabajar antes de que nosotros tomáramos las decisiones ya. que tomaron. Y ya tuvieron que seguir con su. Con no, sus... imagínate, ya el camino recorrido no se podría, no se podía volver así a hacer correcto Es, así, sí. es, así, es sí. así. Bueno, muchas gracias a Víctor Inver por eh, la información que nos brinda, informarnos acerca. De la nueva identidad del carnaval franco-macorizano, los cacaraos. Así es, gracias combinación a usted por, por la invitación. Sí, cómo no. Y gracias a ti por siempre estar con nosotros ahí, al pendiente. Bueno, señores, y, y por cierto, decir verdad que tú eres el presidente de la Unión en este momento. Sí, así es. Hace eh, una semana más Me o menos. Me dice que barriste ahí. Sí, porque lo, lo bueno no se cambia. Ah, bueno. Bien. <risa> bueno señores, gracias pues a Hey. Vámonos. Eh, no, mira, no se va al supermercado, déjate de eso.